Buenas noches, Laura Martínez les da la bienvenida a Costa Rica en Juego, una producción de Canal 15, las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica y el semanario Universidad. Cada vez más cerca de la realización del debate y la gran convocatoria a los candidatos y candidatas a la presidencia de la República, una producción también de Canal 15 y una colaboración por parte de los medios de la Universidad de Costa Rica. Todo esto dentro del marco de UCR Electoral, que es un gran proyecto que lleva este Centro de Educación Superior Estatal. Bueno, y una noche también en la que estamos, esta semana estamos iniciando nuestras transmisiones con una nueva edición y también con muchísima información. Y David Chavarría nos acompaña esta noche. Buenas noches. Bien. Y un gusto compartir con vos micrófonos y bueno y escucharte con toda la información, las noticias que nos traes esta noche. Buenas noches, doña Laura, y buenas noches a nuestra audiencia acá a través de los medios universitarios. Y como sí, pues empezamos como siempre con muchísima información. Sí. Eh, de, hoy, 6 de enero, estamos a un mes exacto de la realización. Día de Reyes Magos. Y día de Reyes Magos y de un mes exacto de la realización de los comicios electorales. Cierto, Así exacto, que, pues estamos ya preciso. un mes, estamos en el cierre, estamos en, en la última recta ya de los comicios. Y como siempre, pues empezamos este programa con información y en este caso, pues traemos una noticia de la compañera Lucía Molina del Semanario Universidad, uh -huh. que plantea pues, la apertura de una investigación por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, una investigación preliminar, eso sí ha informado el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos eh, en contra del Diputado de Liberación Nacional y Secretario General del Partido de Liberación Nacional, Gustavo Viales, y también de Carlos Viales, quien es alcalde del Cantón de Corredores y es papá del de diputado. Eso por un posible pues, mecanismo, digamos, de financiamiento irregular, no, irregular. que se detectó que se estaría investigando más bien durante las campañas municipales en las que participaron y también la campaña presidencial anterior. El Ministerio Público además ha informado de que también se abre una investigación en la Fiscalía o que la Fiscalía General también tiene una, una investigación en contra del diputado Viales por el el presunto delito de recepción de contribuciones ilegales. Este caso, pues los que nos traslada a abril del año 2021, en el que el J realizó unos allanamientos en diferentes puntos del cantón de corredores y así en otros puntos del país, y en el cual terminó con la detención del alcalde de este cantón, don pues Carlos, Esto más recientemente. Don Carlos Viales, y justamente. Está suspendido. Don y Carlos que Viales. desde diciembre del año pasado ya pues, fue suspendido, digamos, de sus actividades dentro del municipio, por se le investiga por el delito de peculado ante el, la construcción de, una, de un puente. De un, de un camino en pues, una, una propiedad, propiedad privada. privada que estaría vinculada a una persona que también se investiga por presunto narcotráfico, Darwin uh -huh. González, quien se investiga. Y, líder eh, de una banda internacional de tráfico de drogas y que se pues investiga su legitimación de capital exactamente también. justamente también se investigan otras figuras de la municipalidad de Corredores como al presidente, presidente del municipal, Consejo municipal Bernabé Chavarría Chauría. quien pues eh, después de la, una reunión que tuvo el diputado Gustavo Viales con este, con este pues, autoridad municipal en ese momento eh, el diputado Viales tuvo que renunciar a a su cargo temporalmente de secretario general del Partido de Liberación Nacional, que pues, regresó en agosto del año anterior, después de una pues, suspensión de unos meses. Uh -huh. Tuvo que renunciar a la presidencia de la Comisión de, de Seguridad y Narcotráfico en la Asamblea Legislativa y, pues, por ahora también ha renunciado a su inmunidad parlamentaria para afrontar pues, los procesos que se investigan. En este caso, como decimos, pues, el Tribunal Supremo de Elecciones inicia o anuncia esta apertura de una investigación eso sí, preliminar en contra preliminar, sí. de esas dos figuras, eh, digamos, pues, en este caso una municipal y una figura eh, pues, digamos, de la Asamblea Legislativa que también dentro del Consejo Municipal de, de Corredores ya hay voces que venían alertando de un supuesto manejo regular de Irregular. finanzas y, con, y también de mucha opacidad en la transparencia, no, no había tanta información de lo que estaba o fiscalización de los recursos públicos de este municipio igual en días recientes Canal 7 ha revelado pues algunas conversaciones que sostenía el con alcalde el maestro de, obras. de corredores con el maestro de uh -huh. obras de la zona presionando un poco para el avance de esta obra que como decimos también se investiga Así que ese es un poco pues, el panorama con el que inicia esta investigación, que también en la Asamblea Legislativa hubo una comisión que investigó específicamente y que no concluyó pues gran Absolutamente cosa. Absolutamente nada. Pues ahora se está planteando tal vez la reapertura incluso de esta comisión que, pues como decimos, concluyó sin mayor cosa. eso pues un poco la, la información que traíamos con, con este sí, tema. Sí, sí. y Además, este bueno, dos cosas interesantes que se podrían acotar ahí eh, a propósito de este tema. Eh, porque el diputado Luis Ramón Carranza, me parece, está pidiendo que se acuse a don, a don Carlos Viales de falso testimonio, ¿verdad? Por lo que había firmado ahí ante la Asamblea Sí. Ante la comisión. Exactamente, La sí. cual estaba citando en este momento. Sí, sí, también se ha solicitado esta, una denuncia, pues, digamos, ya lavar la denuncia penal a, en contra de, de, del, del, del alcalde suspendido Viales por esta, pues, falso presunto falso testimonio que habría dado en uh -huh. esta comisión en la cual compareció, como parte de las investigaciones que se abrieron en la Asamblea Legislativa, que decimos no llegaron pues a mayor cosa y que ahora otra vez intentará, pues, al parecer, reabrir esta investigación. Bueno, y lo otro es que también el candidato del Partido de Liberación Nacional se le preguntó a propósito de que ayer, el miércoles este 5 de enero, presentó a su comité de ética y eh, obviamente el tema de corrupción salió, y bueno, se le consultó sobre cómo procedería y si está participando eh, Gustavo Viales en la campaña. Porque, como bien decías, es el secretario general del Partido de Liberación Nacional. Sí, ya, ya, ya José y, Bueno, Marianes... él dijo que no está participando uh -huh. en la campaña. Eh, y también, este bueno, don Carlos Viales finalmente es un alcalde que. Tiene muchísimo reconocimiento allá en, su, en la zona de corredores y por si estaría moviendo también figuras, eh, personas y votos a favor del Partido de Liberación Nacional. Sí, ya el candidato de Se liberación... Se desmarcó totalmente. Y había dicho que cualquier persona vinculada a este tipo de investigaciones debía desligarse, sin embargo, no ha detallado, o sea, ha desmarcado, pero no ha detallado si pues, mantiene alguna actividad específicamente, principalmente el diputado Viales, que como dice usted, doña Laura, pues es el secretario general del Partido de Liberación Nacional. Así es. Uh -huh. Y hay otras informaciones Vamos que... con otra información que también estos días, pues el Ministerio de Educación Pública hizo un llamado a los padres de familia para que envíen a sus hijos esas últimas semanas del curso lectivo, a pesar de que no es obligatoria... No la asistencia, por lo menos en este momento, pero sí el, las autoridades educativas han dicho que los centros educativos van a estar realizando como un reforzamiento pedagógico de los, uh -huh. de los aprendizajes durante el curso 2021 y concluyendo, era como en estas semanas, con este reforzamiento. La viceministra de Académica uh -huh. del MEP, María Alexandra Ulate, ha dicho que que es, es, pues, las brechas que ha generado la pandemia, las brechas de estas suspensiones del curso electivo, podrían un poco subsanarse, no tal vez, pero sí por lo menos trabajar en algunos enfoques específicos durante estas semanas uh -huh. que quedan de curso electivo. Y también se indicó, la, pues, la viceministra también indicó que se mantendrá la apertura de los comedores y del transporte escolar durante estas semanas, a pesar de que ya la... la Importantísimo. Es... Sí, por supuesto, pero como decimos, ya la asistencia semana. no es obligatoria, pero se van a mantener las, esos servicios habilitados. Por su parte, el ministro de educación, Steven González, ha dicho que que si bien la asistencia ha sido baja en esos primeros dos días, los datos dicen que no ha habido mucha asistencia, el comportamiento normal al mes de diciembre, digamos, equitativamente al mes de diciembre, en el que ya después de, de pues generalmente se entregan las notas, ya los estudiantes dejan de asistir, en este caso se trasladó a enero ese final de curso electivo, recordemos que porque hubo una suspensión el año pasado a mitad de de año por la pandemia, y se retomó entonces, o se propuso retomar la finalización del curso electivo ahorita, a fin, en este mes de Curioso, porque cuando se anunció que el Ministerio de Educación convocaba un 100% de, pres, de presencialidad, eh, se esperaba la conferencia de prensa de salud, eso fue el martes, y ese día fue cuando se dio a conocer aquella información, David Chavarría, de la cantidad enorme de casos de contagio de COVID por eh, lo que se ha llamado esta cuarta ola. Pero además, ayer llegamos a 2.500, y hoy... Llegamos a cerca de los 3000 mil casos. 2.900. Sí. 2.900 y un poquito más. Uh -huh. Casi ya estamos rondando la cifra récord de casos de contagio de casos en, dada en mayo del año pasado, uh -huh. lo cual deja un enorme interrogante porque este, los niños todavía no han sido vacunados, pero Vale la pena indicar Porque, uh -huh. que acaba de anunciarse ya la vacunación, que inicia la vacunación de, en menores de eh, 5 a, a 11 años, uh -huh. a partir del martes, me parece. Sí, en esa información incluso también llama la atención en esa información que consignó el Semanario Universidad de la compañera monserrat Cordero, que el Ministerio había anunciado incluso que se iban a anular la, la, el distanciamiento y se a la utilización de mascarillas, entonces pues obviamente con los datos nuevos que tiene la variable Omicron, la variante Omicron uh -huh. el, de la pandemia, pues hay que ver si se replantean esos objetivos, esas propuestas que ha hecho el Ministerio de Educación, porque sí, ha venido en aumento el número de casos, si bien el número de, de hospitalizaciones y de fallecimientos todavía se mantiene relativamente baja, digamos estable, evidentemente sí, ya se ve un repunte en el número de contagios enorme. nuevos por día. Sí. Ya vamos a llegar al, al momento pico. Exactamente. ¿verdad? El curso lectivo, eso sí, según han dicho también las autoridades, no va a iniciar en los cursos, en los centros educativos donde no haya agua o, o donde exista alguna orden sanitaria del Ministerio de salud que impida pues, evidentemente el reinicio del curso electivo que pues esto afecta al 1% más o menos según los datos del Ministerio de Educación. Así que veremos cómo se da este reinicio de curso electivo con una convocatoria por lo menos hasta ahora del 100% de presencialidad por parte de las autoridades uh -huh. de educación. El 100% y veremos cómo, cómo transcurre esa vacunación. Hasta ahora hay una vacunación importante en adolescentes. ¿Verdad? En, casi que del 80, superior uh -huh. al, al 80%, eh, faltan todos los eh, menores de 11 años. Recordemos que en este país hay cerca de 5 mil centros educativos, estamos hablando de primaria, y cerca de 500 centros educativos en secundaria. O sea, el grueso de la población estudiantil está en primaria. Uh -huh. Que no está vacunada todavía. Veremos entonces el avance uh -huh. de esta vacunación que está anunciándose el inicio. Así es. Y pues nada, muchísimas gracias, doña Laura, entonces. Y les recuerdo, nuestra audiencia nada más informarse a través de los medios universitarios, a través del Semanario Universidad, a través de las radiomisoras de la Universidad de Costa Rica y también de 15 UCR. Así es, muchísimas gracias a David Chavarría por esta información tan importante, de relevancia, porque además nos pone en perspectiva de verdad todo lo que ha acontecido eh, esta semana. Y, eh, y bueno, ha sido muy importante porque este, también eh, nos ubica con las, las últimas informaciones que estamos obteniendo, que estamos recibiendo, David, esta actualización que tenemos sobre lo que acaba de acontecer eh, e informar Casa Presidencial en torno a la inminente vacunación a partir de la próxima semana para todos estos escolares. Bueno, pero tenemos más información, seguimos. Con este tema precisamente de Omicron y este, Natalia Díaz tiene una información que nos explica qué es lo que sucede con esta nueva variante del coronavirus. Vamos a verlos y a escucharlo. COVID, Omicron y vacunas en tres minutos.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 Estábamos escuchando una información muy interesante, este explicativo de Natalia Díaz sobre Omicron, eh, bueno, y todo lo que tiene que ver con las distintas variantes eh, que está atendiendo precisamente una institución fundamental en el desarrollo de nuestro país, que es la Caja Costarricense de Seguro Social. Eh, y precisamente sobre este tema... Y la reforma que tiene que ver con las pensiones que recientemente se hizo y que ha generado también controversia y posibilidades de otras propuestas. Eso es lo que queremos hablar esta noche con dos aspirantes a la presidencia de la República. Nos acompaña Oscar López del Partido Accesibilidad Sin Exclusión y también Roland Jiménez del Partido Socialdemócrata Costarricense. A ambos buenas noches, bienvenidos, gracias por estar en el espacio de Costa Rica en Juego. y bueno que está en juego también con el tema de la caja y que está en juego también con la reforma a las pensiones. Ya no hay pensión adelantada para las mujeres, también hay cambios, una meta de 65 años para los hombres, hay un porcentaje menor que se va a recibir en el monto de la pensión. ¿Están ustedes de acuerdo con estos cambios que se realizaron, don Roland, don Oscar? ¿Qué les parece? es sobre esta, la, es esta la ruta que debe continuar eh, las reformas al régimen de pensiones de malidez, vejez y muerte en nuestro país, sí o no, de ustedes es la palabra, tal vez no sé, con quién quiere iniciar, don Oscar o don Roland, les escuchamos. Sí, bueno. Este, buenas noches, adelante, buenas Roland. Buenas noches, este, muchas gracias por invitarnos acá a su programa. Realmente es un tema bastante controversial, uh -huh. muy inter, eh, interesante y muy importante también por las consecuencias que, que esto conlleva. El régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social hay que recordar que desde su nacimiento nace básicamente planteado para un retiro a los 65 años de edad y es posteriormente que aspectos políticos hace que descienda eh, la edad de retiro. Eso primero que nada. La salud del mismo se ha venido deteriorando con el paso del tiempo. Sin embargo, creo que los cambios que se están dando en este momento son bastante drásticos y yo diría que un poco innecesarios de alguna manera. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, de alguna forma sí tengo, acepto el hecho de que haya que elevar la edad de retiro a los 65 años, no tanto por la salud del régimen, que efectivamente está afectada, sino por el hecho de que nosotros ya vivimos más tiempo de lo de, lo que, de la expectativa de vida de nuestra ha aumentado bastante y es de esperarse que continúe aumentando con 78 los avances. A, hombres y 80, me parece, las mujeres. Exactamente. Eh, casi los, los 82, inclusive, uh -huh. eh, llegamos en un momento dado. Entonces, pues esto hace que sí sea requerimiento pues un aumento en, en la edad de retiro. Lo que viene siendo el, la reducción, el porcentaje que se da eso sí me parece que es bastante grosero y me parece bastante imprudente e innecesario, como le decía. ¿Por qué? Resulta que, este, de acuerdo a un estudio del Plan, en el 2014 la reserva de la caja estaba alrededor de un poco menos de 2 mil millones de colones, pero eh, en el 2020, 2021, la Procuraduría hace un anuncio en donde se queja precisamente de que el Ministerio de Hacienda no quiere reconocer una deuda que tiene el Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social que ronda alrededor de 2500 millones de colones de los cuales aproximadamente unos 500 millones de colones pertenecen al régimen de invalidez vejez y muerte. Entonces aquí es donde uno pregunta, ¿tenemos un problema de pensiones o tenemos un problema de deuda? Primero que nada, entonces debió haberse eh, pagado la deuda por parte del Estado antes de hacer este tipo de reformas. ¿Es eso lo que usted está eso diciendo es lo que ¿no, Yo bien? digo, primero hay que honrar... Este, Pero ya las reformas entraron en vigencia. ¿Usted las... qué haría un evento eventual gobierno suyo? Bueno, lo primero que nada es reconocer ese, esa deuda y buscar la manera de... Saldar. ¿Cambiaría en las edades? ¿Cambiaría yo, esta como reforma? Le, como le digo, la edad, yo estoy de acuerdo con la edad. Okay. por los otros factores, ¿verdad? pero con los, la, la disminución en el monto de, de, de pensión, del tope de pensión definitivamente. Bien, no. Quiero pasar con don, con don Oscar sí. López del Partido de Accesibilidad sin exclusión. Eh, ¿Usted está de acuerdo con estas reformas? Buenas noches. No, yo, doña Laura, coincido en mucho en lo que dice el doctor Roland y le agrego, por supuesto, la visión del pase en términos de que la reforma a la ley... 10.078 de Jupema nos da un muy buen camino. Hoy, gracias a esta nueva ley, la 10.078, se le permite a la Junta de Pensiones del Magisterio, a Jupema, invertir hasta un 20% de su cartera del Fondo de Pensiones de Jupema en concesión de obra Pero pública. Pero eso es el Jupema, Magisterio Nacional. Correcto. Pero y por no qué es, no hacer ajá. lo mismo con las con la fondos de pensiones de la Caja del Seguro, donde podamos agarrar plata a la Caja del Seguro para hacer un aeropuerto en Costa Rica. Usted dice que obra pública en este momento. Claro, rentable, una, una hidroeléctrica, ajá. carreteras. Uh, carreteras, un, un dique gigantesco en caldera que hace falta para que vengan barcos de gran calado y que eso dejaría millones o un canal seco, todo con plata de los fondos de pensiones. No habría cómo puedan quebrar, porque ahí está el dinero a nivel tarifario, a nivel de, de, de peajes. Esa sería la forma de revivir los fondos de pensiones. Cuando nosotros en el pase hablamos de meterle 10 colones a la cerveza para que no quiebre el régimen de no contributivo de la caja, no estábamos vacilando, la gente lo toma en vacilón esto. Pero es que en este país se ve guaro por cualquier cosa. Si sí. nace un chiquito, lo celebramos con guaro. Uh -huh. Y si se muere una persona, lo lloramos con guaro. Si se casa una muchacha, la celebramos con guaro. Y cuando la muchacha se nos divorcia, Deila, la apoyamos tomando guaru. Don Oscar, ¿pero usted está de acuerdo entonces con las reformas que se hicieron, no, con no, el aumento no, de la edad? No no, no, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Usted las eh, echaría marcha atrás en todo esto? No necesariamente las echaría atrás. Porque, ¿Qué haría? Porque, eh, ¿Haría cambios per, per, eh, por parte de los representantes del Estado en la junta, sí, pero, ante la Junta Directiva? Ah, no. A sus directivos de la Caja del Seguro tienen los días contados, esos son los que tienen dañada la caja del seguro, los nueve directivos ¿Qué haría usted para hablar en el tema de la sostenibilidad del régimen? y quisiera compartir unos datos a propósito de lo que usted decía don Roland, Ajá. porque por ejemplo el Semanario de Universidad en una información de Fabiola Pomareda reveló según eh, datos también que cotejó con Rodrigo Arias, que es actuario, ustedes lo han visto, él es profesor, ha sido profesor de la Universidad de Costa Rica, un 64% de las 3, 300, 301 mil personas jubiladas reciben un monto mensual de 200 mil colones uh -huh. en nuestro país. Sí. Y con esta reforma van a recibir un 5% menos de esa de ese monto, uh -huh. de un 5 a un 7% menos. Uh -huh. ¿Están ustedes de acuerdo? O sea, ¿cuál es la visión de ustedes ante esta realidad? 64% reciben un, una pensión de 200 mil decirle, colones en Costa Rica. Eh, empiezo con decirle, perdón, hay un millón de trabajadores independientes en Costa Rica que están fuera de la caja del Seguro Social, uh -huh. porque la caja es el enemigo del trabajador independiente. Yo soy trabajador independiente, yo soy abogado. Y yo le pago a la caja un montón de plata como si todos los días tuviera clientes. Y no tengo clientes todos los días. ¿Usted condonaría la deuda de los Desde eh, luego. Lo que, se, lo que propuso al, el diputado eh, socialcristiano sí, pero algo Pedro bien, Muñoz. Algo bien hecho, ¿no? La ocurrencia que sacó Pedro Muñoz, que se le cayó de camino porque no sirvió. Bueno, la sala constitucional lo consideró... Eh, Inconstitucional, correcto, valga la redundancia, ¿verdad? Porque Pedro no sentido lo supo hacer. Bueno, no por eso, hacer. pero Hay que ¿no podrían ese condonar ese tipo de deudas? Sí se puede, sí se puede, pero es que el problema va más allá. El problema va en el nombramiento de los directivos. Es que si usted, el presidente nombra tres directivos, los sindicatos y los sectores sociales nombran tres directivos y el sector empresarial nombra tres directivos, ¿qué le cuesta a un presidente con pantalones y con liderazgo que no tenemos en Costa Rica, hoy por hoy no tenemos un presidente así, ¿qué le cuesta a un presidente con liderazgo, como vamos a tener cuando me hagan a mi presidente, llamar a las cámaras, a la UCAEP y decirle, señores, necesitamos directivos comprometidos con esta visión de un país, no me pongan ahí gente que venga a hacer desastres en la Junta Directiva. Bueno, Pero no tenemos eso. Don, Esa es la ¿Qué harían decisión? ustedes en concreto para sostener sí. el régimen de pensiones? ¿Usted está en desacuerdo, don Oscar, con el tema del incremento de la edad? ¿Usted está de acuerdo con el tema del incremento de la edad? Eh, ¿Esto apenas aguanta para de aquí al 2000? ¿Es un parchecito? ¿Es eso lo que había que hacer o era otro tipo de cambios de, de, los que había no, que hacer desde que el punto ser, de vista de inversión? Hay que hacer diferentes cambios. Definitivamente, uh -huh. don Oscar ha, tomado, ha tocado un punto crucial en este sentido y es precisamente los trabajadores independientes y muchos de ellos incluso realmente no cotizan, son independientes pero no cotizan a la caja casarecense del seguro social. En un momento dado iniciaron su cotización, uh -huh. les fue mal, no les, no les alcanzó por el asunto, se retiraron del trabajo que estaban haciendo regresaron posteriormente nuevamente a hacer el intento, van a la caja de nuevo para cotizar uh -huh. y la caja les cobra todos los años que estuvieron hacia atrás sin pagar, uh -huh. en donde no trabajaron. Entonces tienen una deuda millonaria. En ese aspecto... Este, o sea, ¿usted condona, condonaría sí, también esas deudas? ¿Y usted no, cree que ustedes, no necesita sí. una ley, eso necesita simplemente una estructura desde la Junta Directiva uh -huh. donde no necesita condonar a todo el mundo sino condonar a aquellas personas, que, usted, perdón. Sí, aquellas personas que efectivamente se ven ese problema. ¿Qué es lo que tenemos nosotros con la ley que pretende pasarse de condonación general? Que por ejemplo, en este momento uno de los partidos grandes tiene a un donante millonario a ver. que debe dos mil millones más uh -huh. o menos a la caja, pero está invirtiendo más de 150 millones al partido y le van a condonar una deuda o sea, si tiene dinero bueno, por para eso pagar. pero usted entonces, entonces estaría es avalando ese tipo no de cosas se si, se condona, si se condonan, se condonan de, pero a este, deudas por eso sea, le digo condena, que a ciertos individuos usted? y a, ciertas, a, a, a ciertos aspectos uh -huh. o sea, en este caso este es un individuo uh -huh. que tiene recursos económicos después hay que traer a esta gente, hay que hacer una diferenciación no podemos pretender que un independiente un independiente pague su seguro y además pague el seguro como patrono uh -huh. que lo encarece uh -huh. extremadamente eso, siendo él entonces pero, esa parte hay que corregirla si nosotros corregimos eso, aumentamos las personas que van a cotizar y, por lo tanto, incrementamos el ingreso de la caja. Por el otro lado está este un proyecto que es de un Walter Cotto de hace mucho tiempo, que yo lo he venido eh, diciendo que estamos eh, por fomentarlo y sacarlo adelante, que es eh, la pensión-consumo que es de parte del impuesto de ventas, un porcentaje se dirige okay, a, a eso voy. El problema del financiamiento de la sostenibilidad del régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte, ¿tiene que ver con este asunto de condonaciones o tiene que ver con algo más de fondo? Quisiera escuchar de par, por parte de ustedes propuestas, porque sinceramente, este es decir... Lo que, lo, lo que se ha cuestionado hasta ahora es, son los mecanismos de financiamiento y de hay, sostenibilidad. Hay que, hay que y voy a plantearles algo, eh, quien fuera directivo Mario de Bandas, eh, había dicho que era urgente ya que el porcentaje que se destina, por ejemplo, a la ley de protección del trabajador, ya pasara al régimen de pensiones de la caja, pasar al régimen de invalidez y vejez y muerte porque ya no es sostenible. Y esto lo digo a raíz también de otros datos que revela precisamente eh, Rodrigo Arias, matemático, actuario, quien, han hecho, quien ha hecho estudios sobre pensiones, quien eh, afirma que existen desvíos importantes eh, en pensiones, ya les voy a decir eh, en torno a qué. Eh, por ejemplo, dice... El régimen ha sido usado como uno de reparto, que recibe y gasta, y no como uno de capitalización. Hay un faltante, dice este matemático, de 49 billones. Sí, abarca. Ajá. Entonces, por eso les pregunto, ¿ustedes qué propuestas tienen cuando hay personas como este matemático que están hablando bueno, de ello? Se y, se, y habla del desvío de 7,5 sobre los salarios, cuotas del Seguro Social. Pero no, no, es el primero que me, me detengo en Mario de Bandas, que Dios goce, ¿verdad? Uh -huh. o sea, Mario de Bandas, mi respeto absoluto, coincido plenamente con la visión que él tenía sobre estos temas, pero le aclaro, nosotros hemos dicho claramente, esto va a quebrar, o lo intervenimos ya, o va a quebrar. ¿Y, ¿Y una, qué significa intervenir, Oscar La López. forma nuestra, lo que yo le estoy diciendo, permitirle ya al régimen de pensiones de la caja invertir la plata que tienen ociosa o invertida en bonos del tesoro de los Estados Unidos, invirtámosla en Costa Rica, en creación de obra pública, todo esto que ha pasado de cochinilla no habría pasado si en lugar de estar poniendo a hacer negocios a empresas privadas como Meco y HS, H. Solís, en lugar de, de, de meterlos en este baile, agarramos los fondos de la caja del Seguro Social para construir grandes carreteras. Esas son las constructoras, ¿verdad? Sí, el señora. capital sería el que se perciba a raíz de, de, el, el de que capital, se permita. El capital, claro, uh -huh. pero... Es que aquí como, como nosotros tenemos que estar jugueteando y manoseando el tema del capital, porque no hay, entonces se hacen todas las triquiñuelas con la ley de concesión de obra pública, donde se le permite al Estado aumentar un contrato de concesión de obra pública luego de haber sido concesionado, lo cual es un despacho absoluto. No, permitamos como hoy se le permite a JUPEMA, que hace más o menos dos meses se firmó sí, esa se ley. la reforma en la Asamblea Claro, la, entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con la Caja del Seguro? Ahí está la sostenibilidad que hablan los profesionales, ahí está doña doña Laura, don Roland, ahí está esa plata. ¿Qué dice don haga, Roland? Hagamos, sí, vea, hagamos el nosotros tenemos que implementar la recaudación. ¿Usted estaría okay. de acuerdo con que la caja supuesto, eh, los fondos vea, de hay... pensiones de la caja sean invertidos en obra pública, se permita, salga al mercado, pues, Sí, no solamente es invertir, de hecho es una inversión en obra pública que efectivamente se puede dar, pero obviamente que controlada por la misma institución uh -huh. y no manoseada por políticos, uh -huh. de tal manera de que, lo que, es, que, de, que de tal manera que funcione como funciona la recaudación, no la construcción, de la 27, uh -huh. en claro. donde tiene un viaje y ahí es donde recupera la inversión uh -huh. que hemos visto por noticias desde hace tiempo que eso ya está pagado más, más allá de, de, lo, de lo que se ha invertido. Hay que incrementar la recaudación, también no solamente el hecho de incrementar el producto de la inversión del dinero que se tiene, sino la captación. ¿Cómo se incrementa eso? Facilitando que aquellas personas que no forman parte del régimen puedan ingresar al régimen sin castigarlos mucho con, en, en el exceso Ajá. de Volvemos esto. a la condonación. Volvemos en parte a la condonación, pero en parte también Ajá. el disminuir la carga... Que pagan de la seguridad social. Todavía decir, no se queda claro cómo van a lograr ustedes eso cuando ya la sala dijo que es inconstitucional. ¿Qué cosa? ¿Qué? Condonar la deuda. No, no es que él, la, no, lo que no, la no, sala no, está diciendo no. es en la parte no, no, le, le, no, le, no, legal no, Es que la señora periodista no quiere que nosotros salgamos bien de esta entrevista. Eso es. A ver, no, eh, no, no, ¿cómo, no. Lo, ¿cómo lo lograrían? Ya ¿Verdad? Ya ¿Cómo lo eso es, no es, eso es de tipo esto. reglamentario. Y la, la institución. Tiene toda la potestad, <coughs> como cualquier otra institución, de claro, llegar a una negociación claro. usted y yo. Por ejemplo, yo soy una uh -huh. institución, usted, es una, usted y yo negociamos. Exactamente. Uh -huh. La condonación no se trata de que yo voy y le digo, ¿sabe qué? A partir de ahora no debe nada. Sí. Lo que significa es que en este momento yo voy a reconocer el hecho de que usted tuvo un periodo de tiempo en el cual en realidad no tuvo producción, no tuvo trabajo y por lo, lo tanto no lo, tiene deuda se lo pongo en términos legislativos Adelante. ¿Usted lo, que, fue lo, lo sí. que no se permite es que la asamblea legislativa se vaya y agarre a patadas la autonomía de la caja del seguro eso, eso es lo que se hizo y lo que se hizo mal lo que Pedro Muñoz en su tosudez no quiso entender uh -huh. pero si usted tiene la habilidad de negociar con los directivos de la caja un proyecto bien aterrizado y antes de ponerlo a discusión usted logra el aval de los directivos de la caja como había logrado yo en algún momento el apoyo la, al proyecto de la, de la pensión anticipada a los 57 años uh -huh. que tuve hasta llegué, llegué a tener hasta el aval en algún momento de la caja del seguro de la junta directiva uh -huh. recuerdo bueno? esa iniciativa suya Correcto. entonces a mí ese proyecto me lo echó abajo la sala constitucional por otras razones no fue la junta directiva de la caja fue la, la sala que a veces se mete en todo hasta regular el pito del tren se mete en nuestra sala cuarta tenemos un senado de facto ¿ok? Entonces, si usted logra llevar a la Junta Directiva de la Caja a una mesa de negociación, la Asamblea Legislativa haciendo una labor responsable y no las ocurrencias que tenemos ahora, tendríamos una condonación para los trabajadores, y le agrego más, para las empresas que han quebrado por causa de la pandemia, que hay que darle la mano también. Mm. Eso es el proyecto que tiene el PASE. Y eso va de la mano con una junta directiva de la Caja, acorde con los nuevos tiempos. Estos nueve directivos a los nueve les corto el rabo el 8 de mayo cuando llegue Zapote. Bueno, hay, hay unos que son representantes de organizaciones y demás que esos esos eligen. Pero, pero don ¿Y usted Oscar, cree que no van a hablan, querer hacerle caso al presidente? Don, don Oscar y Don Roland, eh, la Caja también ha sido la institución que ha dado la cara frente a la pandemia. Eh, y bueno, a propósito. Sí, ha dado también... la cara comprando mascarillas irregulares. Bueno, por eso. Pero acá me refiero, a sostenido eh, económicamente, ha estado enfrentando económicamente toda la pandemia. Eh, a, tiene que resolver el problema de listas de espera Ajá. y eh, ha habido toda una gran discusión precisamente por uh -huh. la deuda de dos, de dos billones <coughs> eh, que, que se tiene con ella y que se requiere y que no han habido acciones por parte de las autoridades Lo dijo Roland, el principal delincuente en Costa Rica ¿no? Eso, no, eso lo digo yo, eso no lo dijo él, pero lo planteó muy bien el principal delincuente se llama Estado, gobierno y Vamos a ver qué piensa la ciudadanía en el siguiente Vox Populi sobre cuál ha sido el papel de la caja, y vamos a venir con ustedes de nuevo. ¿Cómo cree usted que ha sido la labor de la caja durante la pandemia y por qué? Eh, con los recursos que tiene, creo que eficiente. Pero siempre se puede hacer mejor cosas, pero tal vez el manejo de los recursos no es el adecuado para poder brindar el apoyo adecuado. En general bien, porque han hecho todo el esfuerzo para la vacunación, para que todos estemos vacunados, entonces creo que han hecho una buena labor. A veces vemos solo pequeños detalles malos y no vemos todo lo bueno. Para mí ha sido eh, un trabajo, digamos, ejemplar, digamos, con sus fallos, con sus falencias, sin embargo, este, sí se ha visto, digamos, un gran esfuerzo. Casi ya no hay, digamos, gente que se esté muriendo por el COVID y... Ellos han estado pendientes con eso, más con los chiquitos, han estado muy pendientes. Bueno, a mí en lo personal ha sido malo, ya que hace práctica dos meses también fui a una cita y la doctora lo que me dijo fue, estamos en pandemia y no me mandó absolutamente nada. Con ella también, con la bebé he tenido unos problemitas y en la caja no me la atendieron, tuve que pagar por fuera teniendo a ella seguro, entonces para mí no, no está bien la caja ahorita. Lo que pasa es que esto se prestó para muchos chorizos. Y como buenos ticos somos tan choriceros y, y, no, y la caja no se escapa, ¿sí? A mi criterio, ¿verdad? Aunque muchos digan cosas negativas, para mí ha sido un trabajo extraordinario. Ha sido un trabajo extraordinario porque, bueno, se puede ver que Costa Rica fue uno de los países donde, pues, más rápido hubo vacunación. O sea, tenemos una caja de seguro que realmente invierte, ¿verdad? Para los ticos. Eh, para mí es una de las mejores instituciones que hay aquí en Costa Rica. Institución muy, todavía con una altísima credibilidad y ahora en las encuestas ha salido porque, este, bueno, por su, por su papel sobre todo en la pandemia. Bien, eh, precisamente este matemático ha hablado de que uno de los problemas que ha generado el el faltante y la, el de financiamiento en el régimen de pensiones ha sido que se ha desviado, ¿verdad? Se ha desviado fondos que iban para ello a la atención de la salud. Bien, ¿cómo afrontarían ustedes el tema de la situación de la deuda de la institución, que algo habían tocado al inicio, pero también eh, la carga tan pesada que está llevando la caja en cuanto a enfrentar y dar la cara por la pandemia? <risa> los costos que esto implica, uh -huh. las necesidades que tiene que resolver de las listas de espera que estaban pendientes y que ahora incrementaron, igual... Eso es muy fácil. igual Bueno, muy bien, escuchamos sí. sus propuestas. Ahí, quitemos a estos ideológicos enfermizos que hay en la Junta Directiva y déjenos tercerizar los servicios de la caja, que si Laura Martínez necesita realizarse una muela y no hay campo en la caja hasta dentro de seis meses... Andate donde el odontólogo privado que está afiliado a la caja te atiende, te hace la factura y vas a la caja y llevas ¿Es esa es factura. ¿Es eso privatización no, de la señora, caja? No, señora. ¿Con Oscar López, no, señora. así señora? le han llamado a la Así le llaman los comunistas frandochados de este país, Villalta y el Frente Amplio y esta gente. No, no, no, no, no. Con todo respeto, eso es tercerización. Así se llama eso en cualquier país desarrollado. Y eso permitirá que a Laura Martínez no la tengamos en una lista de espera, esperando a que le revisen una situación de salud porque igualmente su servicio en la caja no es gratis, mentira, la caja no es gratis, eso es una mentira que nos dicen siempre, la caja la pagamos todos con nuestros impuestos, mm. o sea, pagamos Va, los trabajadores independientes, pagamos un 18% Ok, don Roland, ¿usted cree que el problema de atención de la caja se resolvería tercerizando servicios? No, definitivamente no, ahí no estoy de acuerdo con don Oscar, efectivamente vea, la caja ha dado la cara, siempre ha dado la cara, en todas las situaciones, Pero la pandemia actual no es la, la excepción, uh -huh. es más bien la regla en el caso de la institución y precisamente es parte de lo que tiene en problemas de financiamiento. Efectivamente, muchos dineros se han desviado de la invalidez, vejez y muerte, que, no, que debieron de haber llegado ahí y no llegaron este, precisamente para eh, utilizarlos en la atención directa en lo que viene siendo enfermedad y maternidad Ajá. y con esto quiero agregarle que es la parte de la desviación que tenemos en la institución la institución cobra dos, eh, lo, los seguros que es enfermedad, maternidad, invalidez, veces y muerte por el otro lado ok, qué significa esto quitando lo que es la parte de pensiones de un lado que usted para recibir la atención en la caja o tiene que estar embarazada o tiene que estar enferma cualquier otro de esos aspectos no lo cubriría, sin embargo lo cubre, cubre todo, es más cubre hasta lo del ins Usted tiene un accidente, se le agotó la póliza, termina en la caja y lo atienden igualmente. Mm. Y sigue para ahí y se quedó inválido con algún problema permanente hasta que se muera, lo atiende la caja de todas maneras, a pesar de que ese es un seguro que nunca pagó. Correcto. Este, la sala constitucional, por otro lado, condena a la caja a cosas que no tienen nada que ver con la caja ciertamente la salud está prioritaria y en eso estoy de acuerdo con la sala constitucional, pero a quien debe de condenar hace al Estado, no a la caja, porque la caja debe de brindar un servicio de acuerdo al seguro que cobra. Ejemplo, por ejemplo, este, para poner un ejemplo la, la, lo que es este, la, la inseminación in vitro. Debió haber condenado al Estado, no a la caja, porque la caja no cobra por ese seguro. Entonces ese es el Estado. ¿Qué haga el Estado con eso? Es otro cuento. La situación de las filas es bastante sencillo re, resolverlo. Este, ahora se han incrementado con el asunto de la pandemia, que tampoco estoy de acuerdo en la forma en que se ha manejado ese asunto de que porque estamos en pandemia no vamos a dar cita, no vamos a dar este consulta ni nada por el estilo. Nosotros en el servicio, ¿Cómo lo hubiera resuelto Nosotros en el servicio de emergencias atendemos todos los días, estamos de frente, ahí es donde llegan precisamente los contagiados y ahí estamos de todas maneras. Entonces, en la consulta externa que está más coordinada, más porque es programada y usted puede decirle al paciente Usted venga a las 7, usted está a las 7 y 15, usted a las 7 y media, y no tienen por qué entrar todos juntos a la sala de espera, ni mucho menos al consultorio, y estar protegidos. Perfectamente ¿Cómo se lo puede seguir de, de esa manera que le estoy diciendo en este momento. Mm. Ir programando las citas que de por sí están programadas y coordinando su ingreso, porque de todos modos tenemos este guardas en, las Pero en la institución. la pandemia pasó okay. lo mismo? No, bueno, hay, se, por eso digo que se agravó en este momento. Okay. Pasaba lo mismo, pero igualmente, ¿qué es el problema? Que la que la caja ya Se no está. Hablamos de duplicidades de funciones en las instituciones, pero no nos damos cuenta que hay duplicidades dentro de la misma institución. La ¿Cuáles no son? Por ejemplo, le voy a, no, no, no es en criterio, es real. Le voy a decir un uh -huh. caso que a mí me pasó en un momento dado. Dando consulta, me llega una paciente embarazada. Hey, doctor, por favor, este, necesito que me atienda rápido porque tengo cita en el hospital dentro de una hora. ¿Y de qué la van a ver? Del embarazo el ginecólogo. ¿ah? Y de dónde viene ahorita que viene corriendo también. Es que me acaba de ver el ginecólogo aquí en Santa Cruz. O sea, yo le vi el control prenatal. la acababa de ver el ginecólogo del área de salud para el control prenatal. Y salía de ahí para irse a ver el mismo día, una hora después, en el hospital del control prenatal con otro ginecólogo. O sea, tres consultas para la misma cosa, a la misma persona. Eso es... No duplicidad, es triplicidad. Es innecesario en ese aspecto. Esos son aspectos, por ejemplo, que no se no se ven, no se visualizan, pero existen. Son aspectos que hay que corregir. Otra de las situaciones es agarrar al médico general, capacitarlo, para que sea más resolutivo, de la misma manera que lo era. Atención primaria, se refiere exactamente, usted. Exactamente. Reforzarlo, se va y si que atienda eh, otro sí. tipo de... ¿Para que haga lo que hacía antes? Es que ese es el asunto. Antes quien resolvía Medicina todo era familiar, el, el, atención primaria. Eso es lo que usted reforzaría, es, dice usted, supuesto, para, el, para reducir las listas por de supuesto. espera. ¿Qué y hace, el, hace con todas las especialidades, las operaciones? Ahí, ahí vamos, ahí ¿verdad? vamos. ¿Verdad? Y toda la... la es, fíjese ¿qué que nosotros ustedes? tenemos. Es, bueno, usted ya lo dijo, en cirugía, Oscar, Especialistas servicios. en cirugía general, operando lipomas y cosas por el estilo. Cuando eso lo puede hacer el médico general y el otro debería estar sacando vesículas. Eso es una de las situaciones. Sí. Este Y yo tercer, tercerizar, no, porque para eso primero hay que regular las cosas. ¿Qué tiene de defecto la caja en este momento cuando hablamos de servicios a terceros? Ah. La caja saca a, a decir, bueno, necesito... A licitación. Sí, a licitación. Necesito X cantidad de cirugías. Sí. ¿Quién me las hace? Y entonces sale una gente ahí, llena los, el, el, el, los paquetes y, y el que le cobra más barato, etcétera, ese es el que le da. Yo lo haría al revés, porque así es como deben funcionar las cosas. Yo le diría, tengo 500 vesículas para operar, pago tanto, ¿quién le interesa? Yo pongo el precio, yo no le pregunto cuánto me cobra, yo le digo, pago tanto, Muchas ¿quién gracias, le interesa? Por, ¿Por qué razón? Porque terminando, le voy a dar el trabajo en el María espacio razón. muerto que por tiene. Por eso, entonces virus. usted también está de acuerdo okay. con la tercerización de servicios. En sí. parte sí, pero ah. hay que corregir ese otro Correcto. aspecto. ¿Por qué? Estamos porque si lo, hacemos, lo seguimos haciendo así la caja va a pagar Estamos más de, de lo que acuerdo. le cuesta hacerlo Estamos acá. de acuerdo, pero hagámoslo. ¿Cómo garantizar? No. Hagámoslo. El pero señor, antes de no eso, primero hay que no hay preparar duda. a los médicos dentro, Quiero... porque si nosotros no, no, pre López. preparando es... al personal no necesitamos Vean, hacer eso. Él es un gran médico, no cabe duda Preparando de él. al personal no necesita tercerizar, bueno, que no, dice Oscar López. No, claro que sí, si no vas a tener que contratar 30 mil médicos, muchachos. No, no hace falta. Y 90 es mil enfermeras, ¿de dónde plata? No, no hace falta. No, no, no, mejor hagamos ¿De donde usted decía que una de las formas para que ingresaran recursos, bueno, no, para no, el régimen no, de pensiones no, no, que, no. era, era a través de la de la de la posibilidad de que se pudiera captar en obra pública correcto, eso sea, es una en forma en para los fondos de pensiones uh -huh. y 10 colones a la cerveza también los que nos tomamos una birra de vez en siempre que podamos contribuir con 10 coloncitos por cerveza uh -huh. eso, no, eso hay que hacerlo, pero agradezco que un médico como don Roland me dé la razón hay que tercerizar, y sí esa idea de él es muy buena bueno, pero tercericemos como lo dije yo Pero finalmente la caja tendría que estar pagando esos servicios. Pero lo hace, lo hace. Sí, lo, lo hace. Lo hace. Pero en ¿Cuánto este momento... paga la caja a los médicos? ¿Y, cuánto, ¿Y cuánta plata deja de pagar? Y cuánta plata se pierde en la caja del seguro. Vea las mascarillas, esa, esa indecencia que han hecho con las mascarillas, con las pruebas, con el suero equino. Usted, pasó? usted ahora criticaba lo del sistema, de el, el, el, la propuesta que está hecha a través de en este momento planteada para la construcción de carreteras. Eso prácticamente es una tercerización. No, no eso, cree que eso, podría suceder lo mismo exactamente. Yeah, es Laura, dejar las carreteras en la empresa privada. Es respeto. dejar la atención de salud en el sector <coughs> privado. No, no, Laura, es que estás confundiendo los términos y se uh -huh. con mucho respeto. Porque sabes bueno, que te tengo mucho respeto. Entonces. O sea, una cosa es privatizar y otra cosa es tercerizar. El tema de la concesión de obra pública, usando fondos ociosos como los de la Caja, ha sido una figura muy exitosa en otros países. Ha sido muy exitosa. En el caso de Chile, fue un, un ejemplo muy exitoso de cómo, en lugar de tener, es que la Caja nuestra, bueno, Chile en y, este momento tiene un estallido, tuvo un estallido social en el 2019, pero por otras razones. o tiene un cambio constitucional precisamente sí. en reclamo por el sistema educativo sí. y el sistema de salud. Perdón, don Oscar. El sistema de salud no, el sí. sistema de pensiones. También. Sí. Y pero, de atención de la pero, salud pero la, pero, y, de y el sistema educativo. Sí, pero son otros... Que otro, llevó otro, a un estallido social. Son otros factores, o sea, nosotros no podemos comparar la realidad bueno, chilena con la Bueno, usted nuestra. está comparando con Chile, entonces yo le pongo ese ejemplo que precisamente llevó a pero una revuelta social. Pero de las cosas buenas que ha hecho Chile, uh -huh. no de las cosas malas. Chile, aparte que hacen muy buenos vinos y muy buenos quesos y, hacen, y tienen muy buen cobre. Pero no tienen buen sistema de salud, no sería el parangón, eh, no sería no el comparable. No, resulta que tienen una muy buena educación y además no, o sea, al, Eso es sino, exactamente lo que están protestando ah, los chilenos en la calle, lo que están pidiendo de sí, cambio en la constitución Sí, política. pero es que es un país que se polarizó como se polarizó Costa Rica hace cuatro años, uh -huh. con si, si los gays se casan o no se casan. Es lo mismo, dividieron a la sociedad chilena, uh -huh. ve eso es lo que vienen a hacer los socialistas del siglo XXI, uh -huh. muchos de los cuales tienen vitrina abierta en este canal, uh -huh. con todo el respeto se lo digo uh -huh. y espero que no me censuren. Bueno, Está usted al aire, aquí nadie lo está censurando Vale más, pero bueno, y no bueno. lo digo por vos uh -huh. Don bueno. Oscar, sería este, bueno, Hay adelante. que permitirle a la Caja del Seguro Invertir en concesión de obra pública Sus fondos de pensiones o invierten, ¿sabe dónde? En el, en lo, en el Tesoro de los Estados Unidos En las bolsas Ahí están. ¿Usted lo sabe o no lo sabía? Claro que sí. Nosotros ah, bueno. en el semanario hemos publicado claro. también en, y, y no, que invierten y, en, en... ¿Y no te parece una vergüenza? En, en, en la, menos, el sector inmobiliario. ¿Ah? Pero bueno. Menos. bueno, El tesoro paga muy bajo. Bueno, porque como es una inversión en dólares, es muy rentable, muy segura. Por eso incluso el PASE propone, el único partido que está luchando por la dolarización de la economía en este país es el PASE. Porque esas son inversiones seguras. Tenemos... Tenemos comentarios. Sí, don Roland, ¿y usted quería decir algo? Sí, no, la dolarización sería un error gravísimo aquí porque el dólar no es moneda nuestra y nos encarecería más bien este. Eh, ponen lo, de dígaselo a vez. los panameños, a los ecuatorianos y a los salvadoreños. Se los digo, claro que sí. Sí, y te van a decir, no, señor, estás equivocado. Bueno, aquí están otros temas económicos que están planteando eh, ambos candidatos, pero también yo quisiera, hay opiniones. Que la economía nuestra no <ríe> no estuviera como la panameña, que está dolarizada. O la salvadoreña don, que ahora va para el Bitcoin. Don Oscar y Don Rolas, ya tenemos comentarios que ustedes dos han generado a raíz de sus participaciones. Vamos a leerlos a continuación. Eh, Javier Carvajal y Lama están eh, planteándonos en este momento la siguiente pregunta. ¿Qué proponen para un adecuado funcionamiento de la caja? habiendo tanta gente que les debe plata hasta el mismo Estado. Lo que estaban conversando, lo que estaban diciendo ustedes. También nos dice, vamos a ver a continuación, Gaby Pérez. ¿Qué opinan los candidatos invitados acerca de la privatización de servicios de salud de la caja? Uh -huh, eso dice Gaby Pérez. Y bueno, eh, Cubo 25 nos, nos comenta... ¿Qué modelo? Nos pregunta, ¿qué modelo de pensiones sería el mejor para un país como el nuestro en que la población se está avejentando cada vez más? Bien, esas son los, las preguntas para ambos candidatos. Me gustaría que, no sé, don Roland, empezar con usted, que terminamos ahora con don Oscar. Perfecto. Bueno, en primer lugar, no para estamos, ir cerrando, no estoy, de hagamos... acuerdo, no estoy de acuerdo definitivamente con uh -huh. la privatización, eso es definitivo. Creo que la caja tiene la capacidad de resolver y de solucionar eh, las listas de esperas y que eventualmente sí, ten, sí podríamos, sí, de ser necesario, aunque no creo que, se, que lleguemos a ese nivel, de terciarizar, como dice de don Oscar, mm. pero en la manera en que yo lo estoy diciendo, ¿verdad? Poniendo el precio nosotros como institución y no preguntándole a los otros cómo, ¿Cómo la va a cobrar. Eso primero que nada. Segundo, este, el mejor sistema de pensiones es el sistema de pensiones que nosotros tenemos, que en este momento está eh, en condiciones... Eh, malas, pero por razones primero que nada, aspectos de deuda que hay que cobrarle al Estado, que es el que nunca paga la mayoría de las veces y si efectivamente hay sectores privados que tampoco pagan pero ¿Qué haría usted es, con es ellos? ¿Con los morosos? Los con morosos los patronos, hay morosos. que analizar al moroso eso uh -huh. es de una manera individual porque no es lo mismo este, la razón por la que no paga Pedro que por la, la razón que la que no paga Javier. Son dos cosas completamente diferentes uh -huh. y hay que tratarlos de manera diferente. Uh -huh. Eso es definitivo. Y lo otro, hay que incrementar la captación definitivamente de recursos y eso se hace mejorando la, la, la cantidad de empleos que hay, facilitando el acceso al seguro de manera efectiva a la gente que en este momento labora de manera independiente y que no tiene el acceso porque le está saliendo más caro de lo que de lo que es su capacidad económica y, por supuesto, incrementando los ingresos a través de lo que nosotros, o como dije anteriormente, don Walter Cotto propuso, que es la pensión consumo, que parte de los impuestos de la venta se trasladen a ese reino. El regime. impuesto eh, de... De ventas, de, un bueno, porcentaje. No. Correcto, el, el, el UCI. Correcto. El IVA. El, el IVA, Exacto. exactamente. Un porcentaje el porcentaje del IVA se traslade ahí de tal manera que usted cotice de esa forma. El impuesto al valor eh, agregado. Por toda su vida. Eso mejoraría re, grandemente. No okay. solamente usted disminuiría al... la evasión uh -huh. porque de una vez hay alguien que fiscaliza, sino que además incrementa el ingreso para la institución uh -huh. y le permite a usted asegurar una pensión a futuro también. Don Oscar López de Accesibilidad <coughs> Sin excusa. Aclaración. Sobre, esta, sobre aclaro, estas preguntas. Y que quede claro: el pase no está de acuerdo con la privatización de la caja del seguro uh -huh. y no confundan privatización con tercerización. O sea, el que lo haga demuestra que es un ignorante en temas econ económicos. Una cosa es privatizar y otra cosa es tercerizar. Es más, uh -huh. hay gente que no quieren dar, hacerme caso con la tercerización en la caja, uh -huh. de, pero ya la caja terceriza servicios. Por ejemplo, las lavanderías de la caja, mucha de la ropa que se lava en la caja ahora se terceriza. ¿Esa sería su propuesta para funcionamiento...? Le pongo otro ejemplo, de, la vigilancia viendo... de la caja del seguro. Muchos de los guachis de la caja no son funcionarios de la caja, son agencias de seguridad. La limpieza uh -huh. en la caja, los misceláneos, uh -huh. el doctor lo sabe, son empresas privadas que van a dar limpieza a la caja. Entonces uh -huh. ya la caja está tercerizando. ¿Por qué tercerizan unas cosas y otras no? Uh -huh. porque la señora que tiene que verse una vesícula tiene que esperarse dos años? pudiendo vérsela en una semana en una clínica privada de por sí la caja tiene que pagar ese servicio. Don Oscar para ir cerrando qué propondría Ajá. usted estaba, fue lo que Javier Xavier Carvajal preguntó qué propone para un adecuado funcionamiento de la caja viendo tanta gente que les debe de plata dice hasta el mismo estado bueno, a ver que la caja que el, el estado costarricense tiene que vender fanal y a ganar esa plata de fanal tenemos una fábrica de borrachos de licores vendamos fanal y le damos la plata a la caja del seguro y el Estado paga la deuda. Mm. Y sobraría plata, sobraría plata. Por poner un ejemplo. O Nada más quería citarle que Fanal le vende un alcohol de muchísima calidad y muy barato a la caja lo, de seguros. Y, y que lo siga haciendo, se lo siga vendiendo. Okay. Más, Solo Fanal puede hacer alcohol barato en el mundo en Costa Rica. Uh -huh. con En manos privadas usted cree que lo va a vender igual de barato. Y por qué no, cuando, cuando entró la telefonía privada, aquí en este canal se acusó a la gente que iba a caer satanás porque se van a meter teléfonos privados carísimos y fue una bendición para la, los costarricenses, teléfonos accesibles y, y tarifas baratas. ¿Cuándo van a pedir disculpas acá en Canal 15 por haber dicho que la telefonía iba a encarecerse con el TLC? Y oiga, yo estaba con el no al TLC y tengo derecho moral para venir a exigir eso. Canal 15 debería ofrecerle una disculpa a la ciudadanía porque desde aquí se decía que lo, las privados iban a encarecer las tarifas lo mismo me están diciendo a mí con el alcohol ahora, no, no, no, uh -huh. que es ese cuento, uh -huh. Laura, ya hay que acabar con eso. Aquí hay empresas que compitiendo pueden dar mejores servicios de mayor calidad uh -huh. y además Bien. la caja pagando. Uh -huh. Uh -huh. Don Oscar López, muchísimas sí. gracias por acompañarnos esta noche. Júreme que algún día me vuelven a invitar. Así es, <risa> del Partido de Accesibilidad. Aquí estamos invitando a no, todos no, no, los candidatos. Día, y está invitado además para el debate que estamos organizando aquí en Canal bueno, en Medios de la Universidad de Costa Rica. Si esperamos si que bailar, estén con nosotros. No me muayen en la entrada. A verdad, están cordialmente invitados, así que más bien los esperamos. Muy bien. Igual a don Roland Jiménez, también del Partido Movimiento Socialdemócrata, le agradecemos muchísimo, costarricense, eh, por acompañarnos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 Prestemos atención a las promesas que suenan demasiado bonitas. La letra pequeña puede darnos una imagen más realista. Gracias eh, por esta sección a David de, de Doble Check, donde nos hacía una serie de aclaraciones importantes sobre las propuestas en torno a la materia de impuestos. Bueno, eh, hasta aquí Costa Rica en juego, pero bueno, resulta que tenemos más información que tiene que ver con el tema político-electoral porque después de este programa aquí en Canal 15 les invitamos a que se queden con nuestra programación porque viene Diálogos desde los Territorios así como lo escucha que es un espacio para promover la discusión electoral con las personas que están aspirando a una diputación en cada una de nuestras provincias así que por favor quédense con nosotros les invitamos y que pasen muy buenas noches